Nuestra Constitución prohíbe la pena de muerte, reconociendo que ninguna persona tiene el derecho de quitarle la oportunidad de seguir viviendo a otra.